Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 55. El repaso de hoy incluye lo siguiente. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es, en modo alguno, la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del amor de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me liberan de esta percepción del mundo y me brindan la paz que Dios dispuso que yo tuviese. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. En esto, y solo en esto, radica la salvación. Si no albergase pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, Veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver en lugar de lo que ahora contemplo. No percibo lo que más me conviene. ¿Cómo podría reconocer lo que más me conviene si no sé quién soy? Lo que yo creo que más me convendría. No haría sino atarme aún más al mundo de las ilusiones. Estoy dispuesto a seguir al guía que Dios me ha dado para descubrir qué es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta. No sé cuál es el propósito de nada. Para mí, el propósito de todas las cosas es probar que las ilusiones que abrigo con respecto a mí mismo son reales. Para eso es para lo que trato de usar a todo el mundo y todas las cosas. Para eso es para lo que creo que es el mundo. Por lo tanto, no reconozco su verdadero propósito. El propósito que he asignado al mundo ha dado lugar a una imagen aterradora del mismo. Quiero que mi mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo, renunciando al que le he asignado y descubrir la verdad acerca de él. Y David nos dice, hoy nos abrimos a la visión una vez más. Empezando con, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. El mundo de las percepciones fragmentadas, de vistas y sonidos individuales y únicos, no es mi hogar, no es mi destino. Me sumerjo hacia adentro, en silencio hoy, repasando estos pensamientos, dejando ir, Dejando que Dios me tome ahora Tengo creaciones que creé con Dios Como un co-creador que soy Estas creaciones son espíritu No puedo conocer al espíritu Hasta que perdone todo lo que fue fabricado por el ego El ego era un sustituto de Dios Fabricado para ocupar el sitio de Dios. Fabricado para ocupar el sitio de mi identidad como el Cristo. Hoy suelto todos los pensamientos del ego. Todos los pensamientos de ataque. Me sumerjo muy profundamente en la calma. Dejo ir los pensamientos del pasado. Dejo ir los pensamientos del futuro. Pensamientos de ambición, pensamientos de preocupación, pensamientos de inquietud, y me sumerjo en el reino de los cielos. Amén.